Hola, mi nombre es Noel, el mío es Mauro, y... y hacemos Carpulear hace unos 3, 4 meses. Un poquito más, Un sí, más. pero ponele. Sí. Lo bueno que tiene es que si estás en Facebook, eh, podés hacer cierta investigación de quién es la persona, tener ciertos antecedentes, de. ¿De dónde viene? ¿Qué hace? hace ¿Cuánto abrió eh, el Facebook? ¿Qué se dedica? Ciertas pautas de, que te dan tranquilidad. Puedes verle la cara y charlar un ratito, digamos, y, y te, eso te inspira confianza. Yo soy bastante miedosa y a mí nunca me dio miedo. Es como, estuvo bueno eso, porque... De hecho, este, él es bastante amigo de Hacer Dedo y por eso empezó como la idea de... Y yo nunca había hecho, porque me daba miedo. dije, bueno, esto es un intermedio que puede servir. Este Y la verdad que fue re buena experiencia, todas las veces. No, yo... Eh, Solo ir de, de, de conductor. Y cuando no quiero hablar, me callo y hablan los, sí. los pasajeros. O se duermen frecuentemente los pasajeros. Eh, creo que tenemos bastantes opciones. Una es que podés subir solo amigos, solo conocidos uh -huh. o cualquiera. Y nosotros desde el principio, como que le apostamos a eso. Bueno, quien quiera viajar, que viaje. Y en tal caso, nos juntamos en un lugar común. Y si le ves medio cara de loco o loca, dices, bueno, eh... no, dejé la leche en el fuego y ya está, tenés una excusa. Eh, y no, siempre nos tocó ah. gente copada y con historias de vida lo que en otros espacios, uno ya a esta altura se vincula con círculos muy endogámicos, digamos, y esto te da la, la posibilidad de conocer gente de espacios súper diversos. Sí, que no conocerías por ahí de otra manera, así que está bueno para nosotros eso. Primero, te sale más barato y es más cómodo que el micro, de una. O sea, es más puerta a puerta. Eh, segundo... Eh, a mí me resulta bastante irrazonable transportar 3 toneladas para mover 100 kilos, con lo tuyo y tu equipaje. Entonces, aprovechar de cargar el auto me parece algo más eficiente, contaminamos menos, como súper valorable. Además de todo eso, que creo que, que es súper valioso, no solo la experiencia de conocer gente, sino de, de esto, de poder hacer desde, desde un pequeño lugar algo muy grande, como es compartir este, un viaje con todo lo que se implica, con bajar los costos, bajar, este, eh, no solo, digamos, eh, la contaminación, si querés, sino el tema del tránsito, que es un desastre. Eh, después, este, bueno, obvio, el, el compartir los, los gastos y demás, y puedes conocer gente que de otra manera no conocerías. sí Y a diferencia del micro, puedes mandar un mensaje diciendo, si estoy un poco demorado. <risa>